No es novedad que la secuela de una de las películas más taquilleras de la historia está cerca, específicamente para este 15 de diciembre. Mucho se espera de Avatar 2, pero ¿qué sabemos hasta ahora realmente? Una pregunta que se hacen muchos seguidores es ¿cuánto va a durar la nueva obra de James Cameron? Se ha informado en distintos portales como AMC Theatres que la película durará 3 horas y 12 minutos, lo que es igual a 192 minutos solo media hora más larga que la primera película. La historia continúa con Jake, Neytiri y sus hijos, que se ven obligados a abandonar su hogar y explorar lugares alrededor de Pandora, sitios que en otras circunstancias no se hubiesen imaginado conocer. A través de los distintos trailers que hemos tenido con el pasar de los meses y claramente el título, pues la película se desarrollará en el agua mayormente, la cual es una de las razones por las que la película se ha retrasado tanto tiempo, ya que su mezcla de acción y elementos de captura de movimiento hicieron que fuese un proceso demencial. En 2020 se informó que la película estaba completa en su 100%, pero que faltaban retoques, entre comillas. Al mismo tiempo, avisaron que una tercera película estaba casi lista, más específicamente en su 95%, y que tras la secuela comenzarían a llegar nuevas entregas cada dos años. Pero volviendo a Avatar 2, varias celebridades ya han podido ver la película y entre ellas se encuentra Guillermo el Toro, el ganador del Oscar, o mejor dicho, de dos Oscars, por su película La Forma del Agua. Él dedicó dos tweets para hablar en brevedad sobre Avatar El Camino del Agua, tranquilos que no hay spoilers, donde dice lo siguiente, un logro asombroso, Avatar El Camino del Agua está repleto de majestuosas vistas y emociones a una escala épica épica Un maestro en la cima de sus poderes En su segundo tweet vemos lo siguiente Lo vuelvo a decir, Avatar 2, al verla, te das cuenta de cuánto tiempo hace que no ves una película película Así, en mayúsculas A la película se le han dedicado entre 350 y 400 millones de dólares si a Guillermo del Toro le parece asombrosa, no hay mucho más que agregar. Como datos curiosos, Vin Diesel estará en esta película y por lo que parece en la tercera también. Claro que no se ha confirmado qué papel jugará. Además, en la banda sonora se encuentra una canción que ha realizado nada más y nada menos que The Weeknd. La canción se llama Nothing is Lost, o Nada está Perdido, que por lo que se puede encontrar en su canal de YouTube ya está confirmado. Y, por último, agregado a esto, Zoe Saldaña, la actriz tras Nei nos dice que pasaron 20 minutos del metraje final para emocionarse hasta las lágrimas. ¿Crees que exagere? Lo descubriremos muy pronto en el estreno de Avatar, el camino del agua. Ahora sabes qué esperar. Recuerda dejar un like y comentar qué te ha parecido el video. Además, ¿por qué no? Suscríbete para no perderte más videos como este. ¡Hasta luego!